Ya le dije mil veces, tanto gritar, y tener miedo, matarse. Eh, tontito. Dale. Ah, uh, ah, bien. A ver, donde estoy, soy un noob. A ver, dale. Ah, ah, no, no, please, no, no. Oh, oh, soy tonto. Ah, tonto, tonto. Ah, Listo. Qué lindo tirar la flecha. La flecha ratón. Ah, perá, ¿Me está controlando? ¿O oh, no? para Esa flecha es del ordenador. Sí. Ah. No, no, no, no, no. No, no quiero, no quiero. Me tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¿Dónde estoy? Oh, quiero salir. De este lugar. ¿Cómo puedo salir de este lugar? Salir del ordenador. ¡Ah! ¡Ah! No me gusta mucho estar adentro del ordenador. <ríe> ¡Ah! Seguro. Ah. Bien. Oh. ¡Ah! ¡Ah! Oh. Ah. ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Estoy en el ¡Mamá! ¡Mamá! ayúdame! ¡Estoy ordenador! ¡Mamá! me ¡Mamá! No me... ¿Me ver? ¡Soy un... ¡Me llamo ¡Mamá! ¡Mamá! Ay, ay. ¡Hijo! ¿Eres tú? ¡Uy! No se escucha porque no tengo ahí. Se escucha Dios te gusta Argentina ay, yo, yo no Yo no sabía Me hago pepe ay. ¡Mamá! ¿Sos? ¿Te llamas Jenny? Sí, sí si te escucho, te escucho Uy, te.! ¡Ah! ¡Se murió! ¡Si no se, se murió! ¡No te he ¡No se murió! La combo la combo Me ves en ese cuadrón moviéndome. ¡Sí, sí, te veo! ¡Dale, genizas! ¡Sí, te veo! ¡Dale, sí, te Dale veo. mami! ¡Sácame de aquí! ¡Sí, te veo! Pero no puedo ver. Sí. Yo Yo no veo la pantalla, pero. ¡Sí! sí. Una... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo que no ves? Espera, una cámara. Cam... A ver, voy a escuchar, voy a escuchar. Es como un... Algo ¿Qué, tiene? What? ¿Qué es eso? ¿Cámara? ¿Cámara? ¡Para! Oh, ah. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ahí porque soy malo. ¡Abló! ¡Abló! ¡Uuu! Acá está, acá está hijo, acá está hijo, hijo. ¡Acá está! ¡Hey hijo! sordo, sordo! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! Dale, bien. Pues yo me voy. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me tiré pedo, me tiré pedo. ¡Me ves, me ves! No puedo pegar. ¡Ah! ¡No, tonto <tose> Hijo tonto, ¿cómo es un cubo? Mira, no me es esto es un cubo... Uy, oh, sí, no. Bien, usted tiene que ir a matar a Génesis. Este no, no es mi hijo. ¿Sí? Dale. Eh. Soy la mamá, soy la papá. Pero después siguiente el vídeo grabo Namungus. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? Porque el anterior video era video. Encima, yo no estaba controlando a ese tipo. Estaba mirando el ordenador, que siempre se mueve. Ahora comenzó, ahora y grabando. Porque me di... Estaba, no estaba apagando la combo pero dejé de poner la combo Entonces me llamó un notificado. Tu hijo está jugando. Entonces, chicos, estoy muertazo. Bien. Ahí voy. Bueno, chicos, acá estamos. El vídeo eh, tomo. Bueno, acá está mi hijo. Jugando. Gen... Ju... Está dentro de Génesis. Lo estoy controlando. A ver, voy a poner. Voy a, pon... voy a despausar. Que no. Uy, bien. Vamos. <risa> <risa> me callo, chicos. Me callo. Soy un noob. Pam, pam, ba pam. Dale. Dale. mira así sí. se pues chicos así el efecto viste como lo hice está al lado de mi casa explotando un, un tenete mandó sí. china mandé china Chocolate con, almendras. Choco chocolate con almendras. Chocolate con almendras. Chocolate. Pues chicos, so totón. El TNT Me regaló un amigo. Se llama. ¿Eh, ¿Cómo era? Chicos. Ya no que nunca lo Genesis. Genesis. Ah. Acá. Me escuchó so ahí. Sí. ¡Ah! Todo eso murió. Sigan, sigan, digan. Listo. ser el profesional. Siguiente ¡Ah! cubo, ni cubo, el cubo. Sígate, ¡Ah! ¿Sí seguro? <risa> ¡Ah! Dale, tonto, Genesis mm -hmm. Te mataré. Ay, oh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Soy de mierda. Soy de mierda. Soy Damir. Eh, cosa, soy Bot Damir. Big Bot. Eh, ¿qué es mi, tu hijo? Oh, eh, Damir. Mátate. ¿Qué? ¿Qué? O ¿Qué? Sea? ¡No ¡No saca! Estoy de ¿escuchas? No oh, ¿Dónde estoy? ¡Oh! hola! ¡Soy! Me llamo Frankie, Frankie, Frankie, Frankie no, tú... No, no, estoy ya. Un ratón. Ah, sí. Te quiero matar. No, no, y... no, lo hagas a ratón! Oh se rompe